hola chavales eh, soy nuevo en esto del Ray Room, me acabo de instalar el juego y no sé muy bien cómo funciona me podéis explicar un poquito cómo va todo esto pues bueno claro que sí hombre eh, aquí de la mano de ignacio y yo eh, te vamos a enseñar un poquito cómo funciona el menú de rey Room y, y todas las opciones que trae de primeras cuando te instalas el juego te aparecerá este menú que tienes aquí estos cinco estas cinco opciones eh, son las cinco opciones principales de eh, la vamos a dejar ahora de momento y vamos a explicaros en esta parte superior derecha eh, tenemos tres iconos aquí el icono de configuración que yo creo que lo mejor será explicarlo en un tutorial más avanzado tenemos la configuración de audio de gameplay de controles que donde se puede tocar el force feedback configuración de vídeo para tocar los gráficos el idioma y bueno los créditos eh... Aquí tenemos el foro oficial de Sector 3 Studios. Eh, se puede acceder también mediante. A ver, ¿qué le he dado? Bueno, pues se puede acceder mediante cualquier navegador también. Y parece que no va. <ríe> y aquí por. Ah, esto el... tiene que ser activado lo de Steam. Ah, vale, sí. Es verdad. Bueno, pues nada, el foro de sector 3 donde se puede consultar cualquier duda. El foro oficial de Race Room, Racing Experience. Y aquí el tercer icono tenemos las retransmisiones, las repeticiones de cada partida donde hayamos corrido. Multi, sea multijugador. Eh, ordenado por fechas. Eh, la, la primera es la última carrera que habéis hecho. Tenéis la, el, <coughs> lo, la reply de la Hot Lab de en circuitos de pruebas o multijugador como estábamos diciendo y nada es pinchar a alguna repetición y darle a, al botón de abrir aquí tenéis diferentes qué guay frank qué guay y aquí podría es, la, es mi repetición solo veo mi, mi, mi conducción no o cómo funciona esto sí en realidad puedes tienes la partida grabada y, y puedes acceder al copy de cualquier piloto eh, puedes poner las cámaras de de TV y los planos fijos, la cámara aérea y, y tienes todas las opciones. Puedes. Ostras. O sea, perdona que te corte, pero me estás diciendo que tengo una repetición y puedo ver cualquier piloto desde cualquier ángulo con cualquier cámara. Efectivamente, simplemente hay que activar las repeticiones para que se te graben en el disco duro y ya aparecieran aquí y ya que accede bueno. a la carrera que quieras y y puedes ver a cámara lenta eh, para grabarlo algún incidente para revisar algún incidente desde cualquier perspectiva y es muy útil o ver como pilota un piloto mejor que tú o como vale. interesante qué interesante sí sí muéstrame más que estoy impaciente a ver a ver bueno pues por aquí tenemos el single player que tenemos para crear un evento único offline para crear un campeonato Único offline, eh, las leaderboards, eh, las clasificaciones que son las leaderboards también y los entrenamientos libres, ¿vale? Por si quieres... Todo esto es offline, excepto las, las clasificaciones que lo veremos más adelante. Vale. Eh, no sé si quieres verlo más detenidamente, gueto Bueno, eh, si me muestras dentro lo que hay, pues lo, lo vemos rápidamente. Mira, pues en evento único... Eh, vamos a volver atrás eh, Menú principal, single player eh, Lo primero es evento único Aquí te puedes crear el evento que quieras Con el coche que elijas Con el coche del contenido comprado que tengas eh, Seleccionar los oponentes que quieras vale eh, Puedes darle autocompletar eh, Si eliges por ejemplo esto eh, Los va sumando Si quieres quitar alguno lo quita y la categoría que quiera para hacer multiclases y le das a aplicar y, y nada lo que no sé ahora es salir de aquí a aplicar vale ya está. ahí tendríamos los los oponentes de la de la guía eh, aquí tendríamos para seleccionar todas las pistas que tengamos de, tengo yo todavía me faltan por comprar esta nimbo y Sejan y todo el contenido comprado podríamos elegirlo para hacer un evento único eh, dificultad eh, tiene el máximo hasta 120 eh, el momento del día ya sabéis que en raid room está desde la mañana mediodía tarde y puesta de sol eh, multiplicador de tiempo es lo que quieres que se mueva el tiempo si quieres que sea dinámico normalmente en el server lo ponemos al por 5 que sea un poco dinámico y empiece por la mañana por la mañana o al, al amanecer Ah, mira y viene aleatorio también está bastante bien. Eh, daños normalmente realista como siempre puedes poner los que no tenga daño bueno las diferentes opciones de gaste de neumáticos ya los multiplicadores del desgaste de neumáticos puedes poner que no tenga eh, de, eh, consumo de combustible eh, la práctica los minutos de práctica que quieras y y bueno, aquí tenemos también las diferentes eh, opciones, la clasificación, los 10 minutos de clasificación, tiempo de la carrera, en la carrera 1 la carrera 2, pues si sí, son diferentes carreras, si lo pones a cero no, nada más tendrás una carrera. Y bueno, pen penalización, esto es el slowdown, pues, si, o si quieres que te meta un stop and go o un drive-through. Eh, uh -huh. Más opciones, tenéis por aquí. Bueno, esto lo podemos ver más adelante si quieres. ¿eh? Yo el... estoy, Yo quiero entrar a correr ya. <ríe> Reglamento de, de bandera. Bueno, termino y. Para de voces, Pues vale, si vale. lo quieres poner obligatorio, activado, tal. Y. y ya está ahí. Le das a ir a carrera y ya, ya estarías ahí participando contra la IA en un. En un evento offline. Vale. Aquí en campeonato prácticamente es lo mismo. La misma las mismas opciones que tiene en evento único lo que pasa es que sería crear un campeonato y bueno te puedes seleccionar con diferentes coches diferentes pistas y, y nada y crear un campeonato para o sea que aquí es como carrera única solo que puedes meter muchas pistas para montarte tu campeonato ¿no? efectivamente aquí tenemos vale. las leaderboards allí es realmente yo esto no lo uso tanto como las clasificaciones que son las leaderboards donde lo explicaremos a, eh, o en un otro tutorial o más detenidamente ahora en breve tiempo eh, poco tiempo tiene sí, pinta interesante ¿verdad? y aquí entrenamientos oficiales que básicamente es, práctico, es lo mismo que evento único puedes seleccionar el coche que quieras los oponentes que quieras y la pista y nada poner el tiempo que quieras de entrenamiento sin ningún límite de, de la sesión de nada eh, no te cuenta tampoco las vueltas para de cara de eh, las estadísticas de Raid Room y, y bueno para entrenar ahí a tu ritmo vale sí, muy bien. Eh, lo, a continuación hemos visto bueno hemos visto el single player a continuación eh, tenemos el multijugador esto si, si te interesa <risa> te interesa más bueno básicamente aquí tenemos todas las salas de Raid Room vale uh -huh. ordenadas normalmente están ordenadas de bueno, estos los tengo yo de favoritos, que son los servers, las salas de RRS. Eh, normalmente están ordenados por defecto por número de jugadores, aquí tenemos un máximo de 32 y hay 26 jugadores en la sala, 28, sí. un máximo de 28. Por lo que 22. está ordenado me lo marca esa flechita que hay en jugadores, ¿verdad? Sí. Que y me está marcando que está ordenado. Sí, aquí tenemos el pin del vale. server, el tiempo de la carrera, el tiempo restante que le queda a esta sesión está el, la p de práctica sesión eh, clases aquí aparecería lo, las clases debajo de, del nombre de la pista y bueno y el nombre del vale. server aquí tenemos un buscador por ejemplo buscamos string racers y nos sale el server de string racer si le pinchamos una sola vez vale podemos añadirlo a favoritos donde si lo borramos del buscador, aparece aquí ya en favoritos. Con este bueno, si en favoritos me aparecen arriba en la parte alta del... sí, sí, con esta salida. chincheta okay. y donde, bueno, si lo pincha una sola vez, ya sabes lo puede eliminar de favorito o añadirlo, el nombre del servidor, si es ranked o no, el sistema uh -huh. de ranking que tiene Ray Room eh, rating requerida, si tiene el servidor algún rating eh, puede estar en 70, 80 de rating. Mínimo. esos Son los puntos de limpieza ¿no? que le llaman sí. eh, reputación vale. requerida. El rating es el ah, son los puntos del rank y la reputación Ajá. requerida, claro, sería el nivel de limpieza. El uso de combustible aquí puede estar activado. A, a, esto es normal, eh, puede estar... es importante fijarse en esto. Si sí, puede estar al por sí. dos, al por 3 o al por 4 de gastos neumáticos, también daños. Realista normalmente es lo que se suele usar: reglas de, de bandera, trazado, para en boxes, si es obligatorio para en boxes duración de la entrada. Eso va a ser importante mirarlo de parada en bosses, si es obligatorio. Entonces, vale, vale. Sigue, sigue, perdón, a que te corte. Eh, tipo de, cla de calificación: eh, duración de las clasificaciones, parrilla inversa, si tienen dos o tres mangas, si tiene parrilla inversa, aquí saldrían los pies primeros lo que sea. Duración de las carreras, esto es importante también saberlo. Eh, los coches, que ya aparecerá por aquí en eh, TTM del 95, pues aquí lo mismo. Y rotación de pistas, si hubiera en esta sala varias pistas seleccionadas, pues aquí saldrían, eh, en este caso, 8 en el siguiente, No Slide, por ejemplo, en el siguiente, Laguna Seca. y y aparecería. Ah, ¿qué, es ¿Qué es eso del, del ranking que me estabas hablando antes? Pues mira, el ranking tenemos aquí una pestañita. Tenemos aquí, si queremos eh, que salgan los, los servidores clubes, llenos vale. también, los servidores vacíos, eh, los servidores que, que tienen contraseñas que son privados, eh, sesiones cerradas, eh, únicamente los favoritos, vale. Yo tengo nada más seis seleccionados, eh, pistas compradas, para que quitar eso. Eh, y aquí tenemos eh, la pestaña de only ranked que sería solamente lo, las salas de raid room oficiales de, que puntúan al ranked vale lo tenemos Ajá. ordenado por los continentes Europa Europa Europa aquí tenemos eh, América América Australia también eh, ¿Y bueno pues aquí ¿Y tienes tenemos... dos amigos rankeando sí aquí tengo por aquí a algún colega y aquí está volando ah, Leiro dándole a la atracción delantera pues bueno aquí realmente tenemos también los iconos de para embose de desactivado tenemos aquí toda la las estadísticas del servidor los datos pero bueno aquí en un primer vistazo ya podemos ver los los iconos lo que te muestran ¿no? eh, nada estos servidores Mira, aquí por ejemplo tienen reputación requerida 70. Si no tienes 70 o tienes menos, no podrías participar aquí en este servidor. Estos servidores rojos que salen así es porque están ya en carrera, ¿vale? C de carrera y 0 segundos, bueno, que, le, que les queda ya poco para terminar. De hecho, esto ya, una no vez cuando llevas aquí un tiempo, lo suyo es actualizar lista de servidores, le pinchas aquí, se actualiza, la, se refresca la página. Y, y nada, ya tenemos aquí otro disponible para participar. Está en práctica nueve minutos con estos coches en este circuito y, y no tiene nada de requerimientos para entrar. O sea que podrías Cuando acabe de explicarme esto, vamos a echarle una, ¿no? Sí, ahora echamos una. <risa> bueno, volvemos a, apunto, apunto. a los servidores. Recordar esta pestañita: Only Ranked. Si queréis ver los servidores del Ranked, eh, normalmente a esta hora estamos no sé si son las 6 de la tarde eh, hay menos gente pero luego por la tarde noche ya hay bastante más gente eh, bueno volvemos sería pincharle a un a un server a una sala y ir a carrera Vale, aquí haciendo scroll pues tenemos todos los servidores, todas las salas que hay disponibles en Rate Room, las puedes crear. Y una, vez, y una, vez a, una vez que le das a ir a carrera, como seleccionas el coche y ahí estas cosas, se hace solo Sí, puedes? mira, vamos a hacer la prueba. Eh, servidor de la Open Series, por ejemplo. Eh, la siguiente ventana que se si te abre son los diferentes coches que, que te deja seleccionar esta sala. En este caso son los más en GT3, aquí lo tenemos. Si fueran los GT3, en la categoría completa saldrían todos los BMW, Audi, Mercedes y todos los demás. Eh, tenemos las tres páginas, por así decirlo, de seleccionar el coche y nada, y simplemente seleccionar. En este caso tienen contraseña los servers de RRS y sería meter la contraseña, la tenemos en el Discord y, y nada, ya participar. Entrenar, vale, perfecto eh, Volvamos para atrás Bueno, menú principal, ya habíamos explicado esta parte, single player también, multijugador también le hemos dado un repaso eh, Yo antes de competición explicaría tienda y portal No sé si qué os parece a vosotros o, o pasamos a competiciones Yo soy el voto, vosotros, ¿no? Sí sí Sí hombre Sobre todo el por tema del portal Por el tema de su perfil y tal que eso puede ser sí. interesante que sepa dónde cambia mira le hemos dado planos, al portal y, y bueno y aquí tienes tu tus datos tus estadísticas y todo el tema ¿no? eh, lo primero de todo pues cuenta configuración de la cuenta vale aquí tenéis los datos de la cuenta eh, si queréis cambiar algo eh, mi perfil mi perfil es la página donde estamos eh, captura de, pa de pantalla si tienes alguna contactos contenido comprado y estadísticas avanzadas también tienes eh, mucho comprado que el costo por cargar ¿eh? <risas> sí porque te lo pone por coche y pistas individuales no categorías no sé tarda bastante sí. Sí, sí y bueno y estadística avanzada que la estadística avanzada al final también puedes eh, ver cualquier tipo de estadística que recopila Ray Run en, en el circuito que sea con el coche que sea ¿no? eligiendo aquí el el coche eh, aquí la pista eh, modo de juego pues si hubiera sido si quiere hacer algún filtro más sesión incluso y dificultad y nada eh, interesante vale si sí, volvamos al juego es el, el portal que es básicamente el perfil de usuario Pero, y hay un portal hay un portal perdona que sí. lo de cuenta que vaya ahí arriba Sí, esto es lo que te he comentado. En configuración de cuenta puedes eh, modificar el nombre, eh, el apellido, vale, el, Ajá, el usuario vale. de perf el, el perfil de usuario, el, el, el perfil de usuario el, de, de Redsum, ¿no? Sí. Que, para identificarte dentro de Redsum. efectivamente. Es eh, tienes aquí el correo electrónico, eh, el equipo. Recomendamos a, a todos los pilotos que tengan un equipo. Aquí pone equipo electrónico. Bueno, la traducción no es del todo correcta. El equipo, eh, yo pertenezco a raidroomspa.com. Team <ríe> con Ariel y Gerardo. Y, y bueno, y que pertenezca al caca a cacahuete Tingoreca o quien pertenezca a VRG o tal, eh, que lo ponga por aquí. Y así aparecerá también en las retransmisiones y en, la, en las clasificaciones de Leader Wars el país recibir notificaciones si queréis y el español guardar cambios o borrar tu cuenta lo que sea y nada y aquí tenéis pues, tu cuenta el... no nunca me imagino no eso bueno. peligro <risa> eh, los coches <risa> favoritos que más se han usado eh... no sé aquí tenéis varias estadísticas y nada y volvamos ¿Vale? a qué más? portal tienda vamos a echarle un vistacito a la tienda la tienda pues ya sabéis tenéis la pestaña de coches pistas, los packs yo creo que será mejor hacer un, un tutorial explicando cómo funcionan los, VR, los VRPs y todo ¿Vale? el contenido más detalladamente. Sí, sí, que parece largo eso de explicar. Sí, y aquí en competiciones, bueno, aquí en competiciones tenéis las competiciones oficiales de, de Raid Room, ¿vale? Normalmente son Leaderboards, ahora mismo están estas cuatro, eh, por ejemplo, vámonos aquí en esta misma de los DTM. Eh, veis aquí ya la, la tabla de clasificación de los diferentes pilotos. Eh, le puedes dar a comenzar o ver la, la, la clasificación antes de, de darle a comenzar. Y está el mismo sistema de Leaderboard, ¿no? de, de Hot Labs o, o de Tiempo de Vuelta, como queréis llamarlo, de, de reino Lo vamos a ver más detenidamente. Bueno, si sí, en competiciones lo estábamos viendo. ¿Y eso? Ah, eso sí. Dime. Sí, realmente está. Esta página de competiciones, mira, es la misma que tienda, ¿vale? Competiciones y clasificaciones. Las clasificaciones, leaderboards, hot laps o tiempo de vuelta, como queráis llamarlo. Ah, o sea, que eh, estas tres pestañas son los tres botones que había en el menú principal. Sí, de hecho, si nos metemos ah, aquí ya, en tienda, ¿no ves tenemos aquí también competiciones y clasificaciones. Y si vale, vale, incluso pero... si nos metemos en las leaderboards, creo que también ¿no? clasificaciones clasificaciones, competiciones y ah, single sí. también, vale, Perfecto. Sí. Bueno, pues lo que estábamos viendo, ¿no? En competiciones, <coughs> las diferentes competiciones oficiales que de rey Room, no, normalmente son leaderboards, ¿vale? Son marcar tiempo en leaderboards y, y luego alguna de estas competiciones tiene alguna carrera, ¿no? Para los clasificados. Que ¿Y aquí hay premios o cosas así en las competiciones? Sí, bueno, cada competición tiene su reglamentación y, y eso no Y normalmente... te, lo pone ahí, te lo explica ahí todo sí, perfectamente. A ver, un, vale. vamos a las competiciones, nos metemos en alguna, por ejemplo en esta. Y tenéis aquí al lado derecho, ahora aparecerá, o es que está terminado, sí. A ver. Vámonos con esta estas ya han terminado también bueno a ver si hubiera alguna que la primera que nos hemos metido clasificación efectivamente bueno aquí tenéis toda la información el resumen de la información los 10 primeros pilotos vale lo los los avatares de cada cada piloto y el trazado normalmente ¿Sí? en esta parte es donde pone información y reglamentación si tiene carrera o no tiene carrera o tiene vale, esto lo, es lo importante que tenemos que leer cuando queremos participar en un campeonato no sí. para informarnos sí vale. bueno aquí simplemente lo que tenéis también competiciones pues podéis medir retar a cualquier piloto que será eh, os saldrá la repetición fantasma de este piloto o de cualquier piloto que seleccionéis o simplemente si no queréis repetición fantasma e inaugurar prueba y, y ya participáis. Y, y bueno, y una sección muy interesante que tiene el rey Room, eh, por lo menos me lo parece a mí, es eh, la Leader Wars. Están bastante, bastante bien para tener un tiempo de referencia. Y tenemos aquí a. Bueno, esto en el, en el apartado que hemos dicho de clasificaciones, competiciones y tiendas, ¿no? Eh, sí, aquí podríamos llegar también a, par, eh, a través del IADRBAR en Singletar. ¿no? Pues efectivamente, esto básicamente cómo funciona es eh, pinchando el, el coche, selecciona el coche que quieras, tienes aquí también un buscador, si pone PMV te salen los si PMV, pues, si pones VTCR te salen los VTCR, lo que sea. Selecciona el coche que quieras, VTCR del 2018 en este caso. Se carga y ahora mismo se han cargado en este circuito que es Laguna Seca. Aquí lo tenemos. Tenemos nuestros amigos Orlando vale. Teleiro y Cira, y, el y Pavel Muconi, Luis Pisiotto por aquí, Carlos Rodenas, madre mía lo conocemos a todos. Sí, sí, <risa> bueno, pues aquí lo mismo, igual que con el coche seleccionan la, la pista que quiera de toda la multitud de pistas que tiene Ray Room. Y, y nada y aquí ya aparecen todos los pilotos de, dependiendo del combo que tú hayas elegido los pilotos que hayan marcado tiempo en leaderboard claro eh, aquí tienes un buscador para los pilotos eh, tenéis el, el otro filtro también por pues si queréis que aparezcan solo los pilotos que tengan ranked, ranking A, A o clasificación C o, o que no tengan Región, si queréis hacer una búsqueda por países, a ver todos los españoles de dónde están, en qué, en qué posición estoy con respecto a los españoles y todo eso. El coche, bueno, el coche también lo puede seleccionar de aquí, ¿no? Ahora aplico el filtro de los españoles, por ejemplo, me parece interesante. Mira, vámonos a España. Ponemos aquí España. Y nada, y aparecerían todos los pilotos españoles que han marcado tiempo y se hace una clasificación con ellos, ¿no? Eh, pista Ajá, el coche concreto, pista concreta. Claro sí, dificultad por si queréis hacer eso. También buscar por, <coughs> vamos a poner aquí todos los países. Si queréis buscar un equipo en concreto, aquí también tenéis un buscador, ¿vale? de Tingoreca ya aparece por ahí, representado por Luis Pissioto. E incluso si sí queréis hacer una clasificación nada más de pilotos amigos pilotos amigos que tengáis. si oh, esto en... sí, este está chulo, sí, aquí tenéis si sí. sí, quitamos esta clasificación que salgan todos eh, tenemos aquí arriba una una barra vale donde vemos los 53 pilotos que han marcado tiempo que son estos 53 pilotos hasta aquí y donde están situados Orlando Teleiro en este caso, donde está situado Pavel Muconi, eh, Luis Pisioto, Martin Lower, vale todos los, los amigos que tenemos por aquí, Alejandro Díaz Reina. Ajá, sí, sí. Mira, qué bueno, qué está muy bien esto, ¿eh? Pues sí, yo creo que... Qué interesante. Le hemos dado un pequeño repaso a, <ríe> a todo el menú de Ray room eh, Ya haremos un tutorial más... Más específico para explicar un poco la configuración de audio, la configuración de gameplay, el for feedback, lo de mapear teclas también para todas las opciones que tiene configuración avanzada. Sí, sí, que hay muchas. sí aquí, aquí dependiendo del volante, recomendamos que, que busque información también por Sector 3 Studio en, en el foro oficial y donde, donde yo creo que tendréis toda la ayuda posible. Eh, configuración de controles configuración de vídeo bueno esto yo creo que en otro tutorial más detenido se puede explicar bien pues no sé si te queda alguna duda o quiere Ignacio explicar algo más aparte de, de lo que he explicado no no yo, yo creo que lo has explicado perfectamente <ríe> yo me quedo una cosa por hacer simplemente correr vamos a correr vamos a correr <ríe> a <Ha> una carrerita <ríe> bueno ¿Dónde no pues Vamos a terminar este tutorial eh, el día de hoy. con Vamos a echarnos un arranque de aquí mismo. Eh... Bueno, está todo. Vamos a meter en cualquier servidor que haya por aquí. Mira, North Life con multitud de coches. Y nos vamos para adentro. ¿Qué coche cogemos? Vamos a coger. Eh... Venga, el BMW. 235 y que es bastante divertido la skin amarilla que sabéis que me gusta porque es la que más corre y nos vamos para adentro